en el día de hoy. En el día de hoy vamos a iniciar ya a eh, hablar un poquito de neuropsicología y neurociencia cognitiva, las diferentes funciones mentales o cognitivas. Vamos a, a comenzar por eh, la percepción, dado que es como el inicio, la entrada a al mundo, sí, es nuestro contacto con el, mundo, con el mundo que nos rodea. Entonces, eh, hoy vamos a comenzar a, a ver cómo es que nosotros vamos construyendo ese mundo senso perceptual, ¿sí? Incluyendo, vamos a, pues, parte de eso es entender cómo y por qué suceden ilusiones ópticas como las que ustedes ven en pantalla. ¿sí? Algunos verán, la mayoría de ustedes, yo creo que casi el 99% de los que vean este video, verán esa máscara y verán que gira hacia un lado y luego se devuelve, ¿sí? Por ejemplo, ahí se devuelve, ¿no? Y es porque existe una tendencia natural en nosotros, una constancia perceptual. Vamos a, a, vamos a explorar con más detalle más adelante el concepto de constancia perceptual y cómo esto nos va facilitando la adaptación al mundo. Y está, y está cimentado sobre nuestras experiencias y memoria eh, perceptual. ¿vale? Y por ejemplo, personas que no puedan ver esta ilusión óptica, o sea, que no vean la cara como girando hacia un lado y hacia el otro, porque, y lo que vean es una máscara cóncava y convexa por el otro lado, entonces pueden llegar a tener problemas, serios problemas de, de adaptación social principalmente, porque esto tiene que ver con el procesamiento de rostros. Muy bien, para iniciar nuestra clase de sensopercepción, lo primero es romper los viejos paradigmas. En psicología, en neurociencias, en biología, por mucho tiempo se ha, y en teoría de la información se ha concebido que esto es un proceso lineal, ¿no? que parte de, es una entrada, un procesamiento y una salida. ¿sí? El típico modelo del input, el procesamiento y el output actualmente, esto, es en, por lo menos en senso percepción, está ampliamente rebatido y, y, y desacreditado. En la actualidad, no podemos pensar que simplemente hay una entrada pasiva de, de información y ya, ¿no? Lo que ocurre en todo momento es que tenemos una retroalimentación motora. Es decir, yo no puedo desligar percibir de hacer. Yo no puedo desligar... Eh, eh, los componentes sensoriales de los componentes motores. El movimiento permite, facilita, regula, retroalimenta la percepción misma, la sensación, ¿sí? Sin movimiento no hay percepción, ¿sí? Incluso los, nuestros ojos, por ejemplo, nunca están quietos. Nuestros ojos todo el tiempo se están moviendo para poder percibir. Si ustedes me quieren escuchar mejor, giran la cabeza, ¿sí? Si nosotros queremos detectar la procedencia de un sonido, comenzamos a mover la cabeza. Eso que es la, la, la audición no es nuestro mejor sentido. Sí, sentir el cuerpo, sentir el tacto, implica mover, ¿no? Las personas cuando saborean los catadores, ¿sí? también mueven la boca porque eso les da reaferencias. En ese sentido, entonces, eh, vamos a profundizar en esto que se conoce como la teoría de eh, motora de la percepción, que no es nada nuevo, pero muy, muy pocas veces como que se profundiza en ello. ¿sí? De acuerdo a la teoría motora de la percepción, la, eh, eh, permanentemente existe ¿sí? una continua re eh, retroalimentación desde eh, los, la, los componentes motores sobre los componentes sensoriales, ¿sí? como se ve en pantalla. Entonces, por el, te, lo que tenemos es una señal ambiental que muchos llamamos estímulo, estímulo sensorial, y esta señal ambiental es una forma de energía, una forma de energía en cierta medida caótica. Y esta forma de energía eh, simplemente pues, está en el ambiente y nosotros tenemos... Una, una serie de dispositivos sensoriales sensibles a esa forma de energía. Pero además, nosotros nos movemos, actuamos, nos comportamos y en esa medida el órgano sensorial está siendo preparado antes de que el estímulo llegue o está siendo preparado durante la presentación del estímulo. ¿Sí? De tal forma que el no, no, no percibimos el estímulo como tal, sino siempre percibimos la preparación de que tenemos sobre la percepción del estímulo, ¿sí? O sea, nosotros no percibimos el mundo como es, percibimos el mundo como nuestro sistema, de acuerdo a sus experiencias, cree que puede llegar a ser, ¿sí? Y por eso se está ajustando todo el tiempo a esa, para esa preparación. Eh, el estímulo como tal, la señal ambiental, la vamos a llamar aferencia, ¿no? Entonces es la forma de energía, la luz, el sonido, ¿sí? La presión sobre la piel, etcétera. Entonces, cada forma sensorial, cada señal sensorial, lo vamos a llamar aferencia. Pero ya les dije que nosotros no percibimos las aferencias puramente, sino que la aferencia llega al órgano sensorial, ¿sí? Y este es ajustado antes, durante y después para poder eh, seleccionar partes de esa aferencia. Y la respuesta motora sobre el órgano sensorial se va a llamar... Bueno, las respuestas motoras en general se llaman diferencias, pero la respuesta motora sobre el órgano sensorial, por ejemplo, los músculos que rodean los ojos, ¿sí? Para la percepción táctil, los músculos para estriados, para la percepción auditiva, los músculos que, que de la cabeza que nos permiten enfocar el sonido, etc. ¿Sí? La lengua, todos tienen músculos, ¿no? Entonces, ese, esa respuesta muscular sobre el órgano sensorial donde está el órgano sensorial se conoce como exaferencia, ¿no? Entonces acá el comportamiento genera una exaferencia y ya los ajustes motores, o sea, la respuesta del órgano sensorial después de los ajustes motores se conoce como reaferencia, ¿sí? Esto como respuesta sensorial después... Bien, eso es lo que se conoce como reaferencia. Entonces, lo que, lleva, lo que va a llegar a nuestro sistema nervioso, lo que vamos a percibir en últimas, no es el estímulo como tal, sino la reaferencia. Muy bien, aquí vemos entonces el modelito de la, de la, de la teoría eh, motora. ¿Sí? Y lo que vemos es entonces... Eh, dos vías, una vía motora y una vía sensorial, ¿sí? Y en la vía sensorial tenemos la señal ambiental, pero inmediatamente vemos que hay unas retroalimentaciones sobre los órganos de los sentidos. Entonces, si estos son los ojos, esta será la luz, esta será la retina, el ojo, ¿cierto? Retina, ojo, pero sobre el ojo y la retina, alrededor del ojo y la retina van a haber músculos que permiten controlar los movimientos del ojo y la retina para, para enfocar, para moverlos de un lado a otro, bueno sí para abducir. Y esto, a través de esta retroalimentación, hace que el ojo se esté ajustando para poder percibir mejor. Ya la señal que viene desde acá hacia acá se llama la reaferencia. ¿no? La, sí, la referencia. Muy bien, pongámonos acá en este caso. Eh, te, digamos que ustedes tienen que, yo les digo, vean este cuadrito que les estoy mostrando. Ustedes están frente a estos edificios y tienen que mover los ojos hacia acá. ¿Sí? Eh, yo les digo, Leo, tienen que ver este otro edificio después, ¿no? Entonces, para poder ver este otro edificio, obviamente tienen que mover los ojos en el sentido de la flecha, ¿no? pero que lo estén haciendo, inmediatamente sus ojos lo hacen, ¿sí? son, son movimientos de seguimiento y movimientos sacádicos involuntarios. La gran pregunta que se ha hecho siempre desde la cibernética y desde, y desde la programación es porque esto cuando se programa en sistemas artificiales lo que se obtiene es una imagen borrosa, no es, es muy complicado mover la cámara sin que el foco de la imagen se pierda, Sí, no sé si ustedes han hecho videos o algo así, y cuando mueve la cámara se desenfoca. Eso es problemático. Dime, Gabriela. tengo una pregunta respecto a lo que estabas hablando antes, eh, de las dos vías, motor y sensorial. Digamos, los músculos es los que nos ayudan a ver, ¿sí? por así decirlo, porque es lo que nos permite ver de un lado a otro. Pero digamos, hay unos ejercicios que supuestamente yo he visto en internet, pero pues no sé si qué tan certo pero sea, y es que como que si nosotros entrenamos nuestros ojos, podemos uh -huh. ver mejor. O sea, eso qué tan... Uh -huh. O sea, ¿sí pasa? Sí, claro. Eh, y pasa lo contrario. Si no, si no entrenan sus ojos, no es bien. <ríe> Muchos de los problemas de percepción visual se dan por eh, problemas mo eh, motores, por ejemplo. Puede ser que muchos de ustedes, cuando están leyendo, se salten el renglón. Si están leyendo una cosa y terminan leyendo otra. O que cuando van caminando se choquen contra los andenes. ¿sí? O que les, sí, o no, o les cueste, o sea, muchas veces no calculan bien los escalones de las escaleras, se les caen las cosas. O sea, no es porque la entrada sensorial esté mala. Lo que pasa es que muchas veces los movimientos de los ojos no permiten coordinar los dos ojos para hacer los movimientos de convergencia. Entonces la percepción tridimensional se altera. Lo mismo, la percepción de eh, la, lo, los detalles, de la profundidad, de las formas, de eh, los colores dependen también de los movimientos de los ojos. Y si los movimientos de los ojos no son adecuados, pues la percepción de colores, eh, tamaños, texturas, formas, eh, profundidad, tres dimensiones, se puede ver alterada. ¿sí? Entonces, para mantener un sistema de, de, eh, visual saludable también tenemos que hacer eh, movimientos oculares, y eso hace parte de las pausas activas, ¿no? Que debemos parar, mover diez veces los ojos hacia la izquierda, mover diez veces los ojos hacia la derecha, tenemos que hacer curso de malabaristas para tirar pelotas y e irlas siguiendo, ¿sí? Y algo que, por ejemplo, puede estar dejando la pandemia es un problema muscular en los ojos, y las personas pueden suscitarse migrañas, pueden suscitarse, porque además están esforzando muchísimo, mantener los ojos en un solo punto, Sí, eso no estamos preparados para hacer ese tipo de movimientos. Se está deteriorando la percepción de, eh, hacia lo lejano, ¿sí? hacia el horizonte, que es lo normal en nosotros. ¿sí? Entonces, eso puede llevar. En algún momento leí un estudio de cómo gran parte de la... De, de, de, de, porque hay una curva ascendente en casos de miopía. Ahora casi todo el mundo tiene miopía. Y bien mencionaban que muchas de esas miopías no eran defectos propios dentro del ojo, sino que eran defectos causados por eh, eh, la, la, la enseñanza escolar. ¿sí? y era porque durante la niñez eh, se les, no se les permitía a los niños jugar en ambientes donde tuvieran la capacidad de observar hacia el horizonte. ¿Sí? donde hubieran parques, donde tuvieran que observar a lo lejos y mover los ojos para hacer esos enfoques. Cuando estamos todo el tiempo en un cuaderno, en un libro, en el tablero, que son focos tan cercanos, eh, lo, entonces después cuando hay que mover los ojos para enfocar hacia lo lejano, se eh, comienzan a ver problemas y eso puede generar trastornos después para el, el enfoque, si el ojo ya no se enfoca bien, y generar eh, alteraciones como miopía y estigmatismo. Entonces, no es del todo los ejercicios de ortoscópica, creo que es ortostical, yo no me acuerdo de cómo es la palabra, son, son necesarios y deberían ser parte de la educación primaria para mantenernos eh, saludables. Dale. Sí, dale, profe, gracias. Bien, bueno, ya que estaba hablando acá de esto, de, de que me devolví, entonces tengan en cuenta que esta re, esta, esta Sí, es, es, es, esta referencia que ocurre acá es la referencia que es sobre el órgano motor como tal ¿sí? que son los conceptos que estamos viendo acá este, este, esta retro, hay otras reglas de retroalimentación sobre el órgano sensorial ¿no? que la retroalimentación que proviene propiamente de, de, de, del, del movimiento se conoce como referencia ¿sí? en última lo que está haciendo el órgano sensorial es enviando la información de la referencia pero va a haber también una copia motora Sí, que proviene de, lo, de la preparación del movimiento, sí, y esta se llama copia eferente. Entonces, la copia eferente, acá está la definición, sí, eh, básicamente es, se generan dos señales neurales para moverse, ¿no? o sea, para que los músculos de los ojos se puedan mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, para que uno pueda mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, rotar, lo que sea, para percibir, se envían dos señales, una para el músculo y una señal para el ojo, sí, o el nervio o el tálamo o algo así, listo. Y esta señal sobre la y la, la copia diferente, o sea, que se envía sobre el, el, el la, la, la, la vía sensorial, sí, se resta con la copia, o sea, se puede restar con la copia con la con con la con la referencia, con la entrada, con la referencia, sí. Entonces se se toma la copia y se le resta a la entrada, y lo que nos debe dar es cero cuando estamos percibiendo, ¿sí? Y cuando ese cómputo da cero, el sistema sabe que lo que está detectando es un estímulo. Es decir, ustedes por favor, bueno, eh, no sé, estamos allá en la casita, ¿cierto? Ya te doy la palabra. Voy a dejar de compartir un momento para que vean en pantalla, vean el lápiz. Entonces vean el lápiz y lo van a seguir, ¿cierto? Sigan el lápiz sin mover la cabeza para poder saber que ustedes están viendo un lápiz y no, ahora se van a imaginar el lápiz, van a cerrar los ojos y a imaginarse el mismo movimiento del lápiz de izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Listo? ¿Cómo nuestro cerebro sabe que se lo está imaginando o, y, y que no lo está percibiendo? Pues porque cuando ustedes lo están percibiendo, el cerebro tiene que crear una, un, una, una señal motora para poder mover los ojos. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces cuando llega la luz que proviene del lápiz a la retina, va por todo el nervio óptico, se computa, se le resta la orden motora para mover los ojos a la señal de entrada. Como ya hay una reaferencia, ¿sí? entonces la, la señal de entrada ya tiene la, la, la acomodación del ojo, que se le resta. Y como es la misma, son los mismos movimientos, entonces da cero. Y al dar cero, el sistema sabe que está viendo y no está imaginando o alucinando, o soñando un lápiz. Si yo Cuando usted decide un ejercicio de cerrar los ojos y, y imaginárselo, ya no tengo la orden motora para mover los ojos. Y entonces la señal que se crea en el cerebro de ver el lápiz, cuando yo le resto, la orden motora ya no me da cero, me da un número negativo. Y ese número quiere decir, eso se interpreta en el cerebro, como que ustedes están eh, imaginando y no percibiendo. ¿Qué pasa si en este momento ustedes, yo les digo, bueno, muchachos, recuerden este concepto y repítanselo en sus cabezas en voz baja? Cuando ustedes se lo repiten en voz baja o se lo imaginan, ustedes no están moviendo la boca abiertamente. Entonces, al hacer ese cómputo, ustedes saben que lo que están es pensando y no hablando. Si hablan, mueven la boca y el sonido cambia. Sí, por eso es que uno escucha diferente lo, las propias palabras que uno se dice. Eh, a cuando uno las escucha en la grabación. porque Cuando uno las escucha, cuando uno mismo las dice, entonces ya vienen con la reaferencia y eso y eso pues el sonido se distorsiona. ¿Sí? O cambia mejor, no se distorsiona, cambia. Entonces uno dice, no, esa no es mi voz, yo nunca me he escuchado así. ¿Si ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Muy bien, entonces lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? O sea, no sé si ustedes han, han, han, han tratado de, de, de tener un video y moverlo rápidamente. si Uno tiene que hacerlo despacito, ¿no? Ir haciendo. Y los que les guste vide, hacer videos, eso, saben que tienen que ir despacito porque si mueven mucho la cámara, el celular, de, la, de lo que sea, pues se distorsiona porque no le dan tiempo al sistema de ajustarse. En cambio, eso no ocurre con nuestros ojos. Nosotros podemos cambiar en milisegundos, mover los ojos. ¿Y cómo no se distorsiona? Pues porque nuestro cerebro está enviando, antes de que movamos, está enviando la copia diferente, nuestro ojo se está anticipando y nosotros no vemos eh, los dos edificios en realidad cuando ven, cuando mueven los ojos. Ustedes se anticipan a esto y construyen el edificio antes de verlo. ¿Sí? Entonces, vemos, entonces eso hace que estemos siempre viendo estamos anticipándonos. O sea, nosotros estamos viviendo en el futuro, en el sentido en el que nos anticipamos a la percepción para que no ocurran estos fallos de distorsión. Y para eso usamos la copia eferente. ¿Sí? Dime... ¿Quién tiene la mano levantada? Eh, Laura. Yo, profe, eh, iba a preguntar en cuanto a qué dijiste lo de la miopía y, bueno, la otra... Era así, pues como, si no es una falla en el ojo, sino que es como falta de ejercicio, por así decirlo. Parte, son teorías. Eso, ¿Se podría arreglar? O sea, yo podría arreglar que estoy completamente ciego. No, no creo. No, no, no, no sé <risa> así completamente. bueno pues sí. completamente, pero sí que tengo... Eh, mi pero podría mejorar, ¿verdad? podría mejorar. O sea... El hecho es que no lo va a empeorar si, lo, si, si haces los ejercicios, entonces, pues, no conozco los estudios con, con, por completo, pero es posible que por lo menos comiences a tener una mejor adaptación, ya no te choques tanto, ya no te saltes el, el renglón, ya eh, no te duela tanto la cabeza, ¿sí? Eh, entonces, vale la pena hacerlo, vale la pena hacer estos ejercicios, ya tú verás si la, te cambia la fórmula o no te cambia. <risa> Porque ya, porque es que son cambios, o sea, ya, ya son ajustes eh, en, la, en el mecanismo y en el funcionamiento del lente que llevan años. Entonces, cambiarlo de un momento a otro, no sé qué tan plástico sea esa ese modificación, ¿sí? Y no, no lo conozco. Bueno, vamos entonces a seguir, gracias. Gracias. Otra, hay dos tipos de, de copias motoras. La copia motora que, que ocurre sobre el órgano sensorial de bajo nivel se llama copia eferente. La copia motora que ocurre más a alto nivel, como ya en la programación en la se conoce como descarga coloraria. Entonces, la, la descarga coloraria es una copia eferente, pero, pero a un nivel mucho más alto. ¿sí? Ya, ya es en la, eh, por, en la programación ser... Eh, eh, a nivel de eh, corteza premotora, entonces esto, eh, la, la copia diferente ocurre más en el órgano sensorial, ¿sí? Mientras que la descarga corolaria, o sea, esto ocurre más en el sistema nervioso periférico, la copia eferente. cambio, la descarga corolaria ocurre más en el sistema nervioso central, principalmente en los centros de programación motora, que son la corteza pre premotora, los ganglios basales, cerebelo, etcétera. ¿Listo? Muy bien, aquí vemos entonces la comparación entre copia diferente y descarga cororalia ¿sí? Las dos lo que permiten, en conjunto, lo que permiten hacer es una anticipación hacia dónde debo percibir. No sé si ustedes, alguno de ustedes haga deporte o algo así, o conduzcan. Cuando uno conduce, por ejemplo, uno tiene que, uno no puede esperar a que, las, a que las cosas aparezcan en el campo visual, o si no, pues, termina atropellando a alguien, o estrellándote, ¿no? Entonces, ustedes van conduciendo y ustedes ustedes oprimen el freno antes de que el carro adelante eh, de, haga algo, ¿no? O aceleran. ¿no? Entonces, hay siempre una preparación, una programación sensorial. Lo mismo para un deporte. Si ustedes, por ejemplo, juegan tenis. Entonces, Tú no puedes enviar el movimiento de, o, o, o posicionar tu cuerpo cuando veas que la pelota del otro, del contrario, está siendo golpeada, porque entonces no vas a alcanzar a golpearla. Tienes que anticiparte al movimiento del otro. Entonces, esa anticipación eh, tiene que ver con la descarga horaria ¿sí? Muy bien. Entonces, eh, descarga horaria y copia entonces son, son necesarias para saber que, las, que, que, nos, que lo que percibimos es o autogenerado, o externo, ¿sí? Casos en los que esto se puede haber alterado, pues, cuando ustedes, eh, en casos de, de esquizofrenia y de psicosis, donde no está claro, donde para muchas personas mm, se confunden y pueden confundir sus propias palabras con, a, con alucinaciones, o sea, confunden su propio pensamiento con palabras externas. Entonces, están pensando algo y su pensamiento se escucha como si viniera de afuera porque no se está generando la copia eferente y la descarga coloraria. Y por lo tanto, si el pensamiento se escucha como si lo estuvieran percibiendo, pues comienzan a alucinar eh, pensar, sus, sus propios pensamientos. Lo mismo puede pasar a nivel visual. ¿sí? Pueden, haber, entonces pueden haber momentos donde si no se genera la copia, entonces tú puedes pensar que lo que estás imaginando lo estás viendo. Una alucinación. O pueden haber momentos donde... Yo me anticipo a, a percibir algo y es tanta la anticipación que percibo lo que estoy, lo, lo que yo estoy imaginando que va a suceder. Por ejemplo, que me, que me vive el celular en el, en el bolsillo, ¿sí? o escuchar que me llaman, escuchar una voz, o escuchar cierto, o, percibir, o ver ciertas cosas. Y uno después dice, ay, no tan bobo, yo eso no está pasando. O sea, tiene que ver con la descarga coronaria y la copia diferente. Bien, es una teoría importante. Esto también explica, por ejemplo, no sé si se han preguntado alguna vez por qué ustedes no se pueden auto. ¿Cosquillar? ¿Alguno se ha hecho cosquillas a sí mismo alguna vez? ¿Y le ha funcionado? Por eso no sirven tampoco los autoabrazos, ni las máquinas de abrazos. Entonces, ¿por qué...? Cuando nosotros vamos a hacernos cosquillas a nosotros mismos, programamos el movimiento, por lo tanto, anticipamos la sensación de las cosquillas, por lo tanto, no sé se, si se, se, se, se restan. La referencia se resta a la eh, aferencia y ya no hay percepción de, de cosquillas. Sí, y no, no, pues, no, no se ríe uno. Muy bien. Hasta aquí entonces. Vamos, este modelo lo vamos a ver en dos partes, ¿sí? Entonces, tenemos los componentes a nivel sensoriales, todo lo que está ocurriendo básicamente a nivel mucho más bajo de procesamiento, tiene que ver con la respuesta del órgano sensorial para cada sentido, la retina, la cóclea, la piel, el bulbo olfatorio, la, la lengua, etcétera, ¿sí? Eh, estos, eh, se le va, lo vamos a llamar sensación, ¿no? Entonces, las sensaciones son procesos que ocurren a bajo nivel, ¿sí? Eh, podríamos llamarlo un proceso psicológico inferior. Tiene que ver básicamente con la actividad del órgano sensorial, ¿sí? Más el sistema nervioso periférico y, en algunos casos, el tálamo y la, y la corteza eh, digo, la corteza sensorial primaria, ¿no? Eh, la, cuando eh, estos procesos sensoriales no permiten discriminar objetos, ¿sí? Y básicamente, pues están coordinados por esos procesos de ajustes motores de la copia aferente, de la reaferencia. Bueno, eh. Muchos de los procesos que vimos, por ejemplo, de respuestas de los conos, de los bastones, del punto ciego, en su nivel más bajo se explican por lo que está pasando a nivel sensorial. ¿sí? Este nivel, que es el nivel donde ya reconocemos objetos, donde discriminamos, que lo podemos llamar un proceso psicológico superior, ¿sí? este sería el nivel de la percepción o del percepto o de las nocias. ¿sí? Entonces tenemos la sensación, y el componente perceptual o gnóstico. ¿sí? Gnóstico proviene de conocimiento, entonces, es donde adquirimos el conocimiento sobre los objetos. Entonces, eh, esto ya podríamos considerar un proceso psicológico superior en el sentido vigosquiano, en el sentido de que es un proceso guiado por la cultura, de que es un proceso aprendido, de que es, hace parte de nuestra memoria. Eh, y en nuestras experiencias perceptuales, ¿sí? Con los objetos que hemos visto, no es innato, esto sí, es un poco más temprano, tiene que ver con los centros de eh, mucho más, comple eh, más complejos, como, el, como los diferentes tractos, tal, la mocorteza secundaria, terciarias de asociación, ¿sí? eh, Permite discriminar objetos, permite que sepamos eh, qué es una cosa y qué es otra cosa, ¿sí? Eh, es dependiente de cada una de las modal modalidades sensoriales, desde la audición, visión, etc. Y los casos raros, como ustedes lo mencionaron hace rato, tienen que por ejemplo, con las sinestesias. ¿sí? Y bien, mantienen la organización topológica, es decir, que mantienen más o menos cómo estaba ajustado el órgano sensorial. Entonces, para que tengan en cuenta estos dos niveles por ahora, ¿no? Cuando hablemos de sensaciones o de procesos sensoriales, nos estamos refiriendo a esto, cuando leemos de procesos perceptuales, estamos refiriéndonos acá. Y eso de aquí en adelante para todo el semestre, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a decir, bueno, estos problemas lingüísticos son sensoriales o son perceptuales, o son de otro orden, ¿sí? Si son sensoriales, tienen que ver con los órganos para percibir los sonidos, bla, bla, bla, sí, o los órganos motores del habla. Si son perceptuales, tienen que ver con niveles de ya del encéfalo, con procesamiento encefálico. ¿sí? Lo mismo, muchas veces me preguntan, bueno, profe, ¿y el dolor? ¿Qué pasa con el dolor? Esto donde es una persona que no siente, que siente analgesia, ah, bueno, vamos a mirar, ¿es un proceso sensorial o es un proceso a, a, de alto nivel perceptual? ¿no? Por ejemplo, la anestesia local. Si alguien tiene, uh, le van a se cortó y le van a coser ahí, entonces le aplican. Anestesia en la, en la piel, ¿cierto? Eso sería un bloqueo a nivel sensorial. Pero si te van a hacer una cirugía grande, entonces te tienen que sedar. Entonces aquí lo que estoy anulando es la percepción, no la sensación. Las señales siguen llegando al cerebro. Lo que no logras es crear perceptos de dolor, imágenes de dolor, pues porque estás inconsciente. Bien, ahí están los dos niveles, el sensorial y el perceptual.